7-9. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 5-5-7-9. 55-79. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Aranzazu. Recuerde que Cafeteritos, más oportunidad para ganar.